Nahual ataca a un pueblo de México. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Morelos es uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana y se ubica en el centro del país. Esta entidad está dividida en 36 municipios, uno de estos se llama Yautepec, este municipio tiene en particular un suceso y es que desde hace unas semanas un extraño animal ha estado atemorizando a las personas de un pequeño pueblo de nombre Cocoyoc. En redes sociales se reportó que los habitantes de esta comunidad afirmaron ver que un nahual estaba merodeando por las calles del poblado y que este producía ruidos extraños que generaban temor en las personas. Empezó por algunos ruidos que se empezaron a escuchar durante la noche, en la madrugada. Primero fueron unos cuantos vecinos quienes empezaron con el tema y posteriormente, conforme fueron pasando los días, más personas afirmaron haber escuchado lo mismo, hasta que surgió el comentario de que se trataba de un Nahual y que había que tener una protección, dijo un habitante del lugar. Desde esto, los pobladores de Cocoyoc tomaron como medida de protección el pintar en la parte frontal de sus viviendas cruces blancas. Esta práctica se hace para evitar que el mal entre en las casas. También el temor a encontrarse con esta criatura ha hecho que la comunidad deje de salir a las calles después de las 10 de la noche. En lo que antiguamente era Mesoamérica, nacieron grandes civilizaciones prehispánicas, como lo fueron las Olmecas, los Mayas y los Mexicas, las cuales su impacto cultural todavía repercute hasta la actualidad. En esa época, los diversos pueblos del México antiguo tenían entre sus habitantes a diferentes seres y personas con habilidades mágicas que servían para protegerlos. Brujos, chamanes y hechiceros eran los encargados de proteger y servir al pueblo, sin embargo había un ser que destacaba de ellos, ya que esta era una persona que podía convertirse en animal. Este ser era llamado el Nahual. Solo podía convertirse de noche y su origen era que desde su nacimiento, las personas conocen su espíritu animal y adquieren la habilidad de curar a las personas y convertirse en la criatura metamórfica. Antes de la conquista, los Nahuales eran algo normal entre las personas, pero con la llegada de los españoles y la iglesia católica, a estos seres se les empezó a perseguir debido a que eran relacionados con el diablo. Con el pasar de los años, los Nahuales ahora se ven como un ser que te puede hacer el mal o puede llegar a atacarte. Es por esto que ahora la sociedad actual les tiene mucho temor, por lo que recurren a métodos que pudieran parecer raros, como lo es el caso de este pueblo en Morelos. Ante esto el caso de este supuesto Nahual ha producido diferentes reacciones en los internautas, la mayoría dice que todo es falso y se burlan de las creencias de este pueblo. Además de que en algunas notas periodísticas se dice que este suceso ocurrió en San Luis Potosí, pero el equipo Oxlack se encargó de investigar y decir que la noticia sucedió en Morelos. Aunque pueda parecer sorprendente que un agua esté aterrorizando a todo un pueblo, no se tiene certeza de que esto sea real, ya que no hay evidencias fotográficas sobre la existencia de esta criatura. Aparte, el pueblo de Copoyoc todavía cuenta con diferentes tradiciones nahuas, por lo que aún prevalecen ideas y creencias ancestrales. En la de Copoyoc aún sigue siendo un misterio. No podemos afirmar que sea falso, pero tampoco que sea real. Hola amigos, mi nombre es Raúl y acaban de pasar una noticia aquí en Morelos, en específico en el municipio de Yagutepec. Se hizo muy viral ya que las personas de este municipio este pues hicieron muchas cruces como esta que tenemos aquí para lo del Nahual eh, la verdad yo no creo esas cosas para mí son tonterías pero este aquí mi misma familia pues es de escasos recursos este ya vieron a qué vine aquí a Totolapan porque pues, querían quemar a mi mamá pero este pues yo les comparto eh, aquí ya la madrugada de ayer eh, efectivamente si sí se escuchó algo y este eh, pues yo no lo creo yo para mí fue, fue alguna persona que andaba de este lado del campo y bueno este vamos para allá para que les muestre eh, estas cruces que les muestro son las mismas que, que se están poniendo aquí en Yautepec y toda la casa la tenemos llena de cruces bueno yo sé que son este Usos y creencias, no, este, bien arraigadas aquí. Y bueno, este, pues, no se ve nada, pero. Recuerden que en este canal estaremos presentando todos los casos que se vuelvan virales en Internet para demostrar si son verdaderos o son falsos. Suscríbanse al canal y compartan este video para que las personas no se dejen engañar. Mi nombre es Oxlacastro Castro y estoy seguro que en el próximo video. Te sorprenderé